Calderón y Andel ¿Quién va a ser? ¿Quién Ellos hey, están siotalistas como Maribra. Si tomas dos copas, te va y se va. Me lo que sabes cuando estado, si me está vira. Y mete hasta trabajo, le gusta perrear. Al otro día ya para Bien. Yo con vos traen lloren, más de cien, loco tengo en el purén, a tu ti Yo soy el campumbo suelten suéltense, a ti te gusta el vaivén vamos pa' la gloria como no, como con como de color, ¿cómo? como yo santo como un poligón, en el cariño, el puerto rico, yo super trópico, yo quiero